Muy buenos días, mis hermanos. De que estamos en la gloria aquí, hablando con Jesús Podcast otra ma mañana más aquí en Bogotá, Colombia. Una mañana maravillosa en el nombre poderoso de Jesucristo. Siempre dando la gloria, y la honra y el poder a nuestro Señor. Hoy con un tema maravilloso que el Señor lo ha titulado. Ya vamos a estar en línea aquí. Nos están diciendo un un, un programa maravilloso que el Señor lo ha titulado tu casa es tu reflejo, es una vez más tu casa, es tu reflejo, eh, ya no estamos en línea, un saludo grande para todos que nos escuchan, un saludo grande para todos, eh, esas personas que nos ven también en su y para la, la, al, el Ministerio de Transformación Barack que ayer hicieron una, una labor maravillosa con los niños. Y muy pronto estaremos pasando esos videos en el nombre poderoso de Jesucristo. Siempre andamos la gloria y la honra al Señor haciendo lo mejor que se puede en nuestras manos para llevar las buenas nuevas ante todo el reino de los cielos. Y una palabra maravillosa que te voy a repetir que se ha titulado tu casa es tu reflejo. Como tú estés en tu, como tengas tu casa, la tengas ordenada, desordenada. Vamos a hablar de las dos de las dos partes, la externa y La espiritual. Como tú la tengas, así basta, es, significa que estés con Jesucristo, eh, nuestro, amado, nuestro amado Rey. Entonces, como tú estés, eh, mis hermanos de cristianos en la gloria, querido oyente, así es como tú, eh, tú estás espiritualmente. Recordemos que un hogar, una casa, un apartamento que tenga desorden, sucio, esté lleno de cosas que nos sirven, no es un hogar feliz. Eh, mis hermanos de Cristo, Cristo en la gloria para vivir. Un gran ejemplo, tú has visto esos programas de que esos acumuladores de ropa o acumuladores de cosas eh, que acumulan, acumulan, acumulan, acumulan y viven como desordenados, viven desorientados. Entonces eso es lo que el Señor esta, no, esta mañana, esta tarde o esta noche está diciendo. Tanto tú acumulas en tu vida espiritual, tanto tú acumulas en tu casa que muchas veces... Igual de ser feliz y vives infeliz, porque a veces no encuentras las cosas apropiadas, no encuentras lo que el Señor te está diciendo, hijo, busca esto. O a veces tu Biblia la, la tienes tan guardada que no la encuentras y el, tú dices, Señor, háblame. Como dice la canción, Señor, Dios mío, háblame. Y el Señor te quiere hablarte a través de la Biblia. Entonces, mis hermanos de en la Gloria, recordemos que el desorden entorpece se estanca en el nombre poderoso Jesucristo, haciendo muy difícil seguir adelante en los caminos del Señor, y una vez más, los acumuladores de cosas, podemos reflejar eso, en el nombre poderoso de Jesucristo. Otro punto importante que nos pone en esta mañana, el Espíritu Santo, el estrés de búsqueda de cosas, eh, a provincia que es, tengas ansiedad, tengas también depresión, te trae confusión, y eso es cuando el Señor, eh, una vez más, cuando tú tienes desorden en tu casa, aunque vivas en un cuarto pequeño, o no sé dónde tú estás viviendo, pero siempre que si una persona llega de repente, digan, este es un hijo de Dios, esta es una hija de Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor te está invitando, que si hay desorden en tu casa, en lo que vemos en lo externo, ¿cómo será en tu, en tu parte espiritual, ¿realmente eres lo mismo? ¿Eres la misma? Entonces el Señor te dice, si te, si te estás en, sintonizando en este momento y tú sientes que si yo llegara en este momento o enviara un siervo o alguien, un instrumento a tu casa, ¿será que te haría vergüenza? o estarías preparado, preparada, como, como esas vírgenes virgen, esas sensatas, están preparadas, llenas de, de, con ese aceite, ¿para qué? Para recibir al novio, al esposo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor también nos dice, es importante de tirar o donar lo que ya no necesitamos. Y es por eso que por medio de que en alguna fundación, le pedimos a muchas personas que nos ayuden, dándonos ropa, dándonos también, ayudándonos, Económicamente para qué? Para poder llevar todas esas cosas a estas personas, como lo hicieron ayer a, a en Sincelejo, caras cas, ca, caras felices, niños felices, contentos y me compartían los pastores que los niños decían, déme me podría dar otra moda de ropa, otra prenda de ropa para qué? Para poder porque no tengo para para ponerme. Eso lo pone a uno gozoso, lo pone a uno contento que esos nosotros como instrumentos podamos poner una risa. Podemos poner eh, llevar que el Señor es el que está haciendo la obra, no nosotros. Nosotros únicamente somos esos instrumentos en el nombre poderoso de Jesucristo. Y una vez más, como me contaban los pastores, estos niños estaban contentos, gozosos, que recibieron algo. Entonces ya estaban como que personalmente yo no veo, a mí me gusta ser, no tan especial los diciembres. Me gusta ser especial todos los para eh, con, con, con, con los niños todo el año. No no una temporada especial. Eso yo lo veo así. Con respecto a los demás, pero yo lo veo así. Los niños los niños son especiales todo el tiempo. Y ver una sonrisa de un niño y que recibe una prenda es maravilloso entonces, sí, lo que, una vez más muy, creo que aproximadamente la, la semana que viene o si no sino la siguiente saldrán esos videos eh, que estos niños contentos, agradec agradecidos así también como lo hizo con eh, estuvimos en la en buscadores, de su eh, buscadores de su presencia al ministerio eh, los niños agradecidos porque hubo unos empresarios que donaron unos cupcakes y estos niños contentos, maravillosos eh, encantados de que pudieron recibir y, y ver la alegría que no, no no no tuvo que ser un día especial una una navidad o un día de no sé qué para poder darlo y eso es lo que el señor pone en el corazón de uno y cada día el señor como una obra el señor da y es por eso como tu casa es tu reflejo entonces vemos que mi casa eh, está haciendo reflejo de muchas cosas ¿Cometemos errores? Claro que sí. Estamos mejorando. Estamos en la lucha y cada día en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor nos dice otro punto que nos da el Señor el Espíritu Santo. Tu casa es el reflejo de tu vida y esto implica todo. Y un, un, unos puntos que nos pone el Espíritu Santo, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido oyente, porque también nos escuchan en Cristianos en la Gloria Radio, que eh, esa, ese reflejo de tu casa es el tu parte física, tu parte espiritual, parte sentimental, parte laboral, parte social y parte familiar. Así que como nos, nosotros somos, por los frutos seremos, ¿qué? Conocidos. Muy bien lo, lo acabas de decir. Algo muy importante que también que nos dice el Espíritu Santo, mis hermanos van en la gloria, querido oyente. Y antes de seguir esta... Eh, dando lo que, los apuntes que nos da el Espíritu Santo. Vamos a ir a donde el profeta Isaías, capítulo 1, versículo 16, una vez más, toma apuntes. Eh, profeta Isaías, capítulo 1, versículo 16, que nos dice, aquí nos, llama, nos habla del llamamiento al arrepentimiento verdadero. Y nos dice, lavaos y limpiados, quita la iniquidad de vuestras obras, de delante de mis ojos, deja de hacer lo malo muchas veces pretendemos tener muchas cosas tener, guardar muchas cosas una vez más como esos programas de acumuladores de cosas se pretende tener los 5.000 microondas uh, un ejemplo que tengamos millones de micrófonos pero únicamente que utilicemos lo más uno ¿de qué nos sirve? se van a dañar y puede ser otra persona que pueda, eh, que pueda utilizar eso, lo podemos donar lo podemos dar en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor te está diciendo, limpi, lavados y limpiados, lavados y limpiados y quitad la maldad de, de vuestras obras. Y eso es lo que está, el Señor está está, está diciendo, con, en, en tu parte espiritual, comienza a hacer ese ayuno para que seas limpio cada día más. Porque, una vez más, y volvemos a repetirlo, y no vamos a cansar de, de decirlo, eh, esto únicamente se va con ayuno, oración, y para hacer ese ayuno y esa oración, también debemos destruirnos con qué? Con la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor nos invita, mis hermanos de Cristianos, en la gloria. Querido oyente, porque estamos en la gloria para hablar de Dios. Tú realmente te estás lavando. Tú realmente estás sacando todo lo que no debes de sacar. Pero todavía, muchas veces, y a veces me pongo eh, eh, eh, en lo mismo, mis hermanos, como vulgarmente, como lo diría en el paquete, eh, me pongo como que vivimos cosas del pasado y no sacamos todo eso como dice aquí en Colombia, del cuarto de, en ese closet en ese cuarto que tenemos todo guardado y no queremos sacarlo porque tiene, queremos tenerlo todo ahí, pero el enemigo al mismo tiempo está usando eso ¿para qué? para los momentos de ansiedad, los momentos de crisis los, los momentos de confusión ¿lo puedo utilizar para qué? para que tú seas confundida, confundida, y la primera persona que venga, esa, esa casa que es tu reflejo, que es la casa de Dios, del Espíritu Santo, no únicamente tu hogar, mejor dicho, tú explotes y qué, ese fruto no fue un buen conocido. Y es por eso que el Señor se está diciendo a través del profeta Isaías, limpiados, quita la maldad, quita esa maldad que realmente, que saca esas cosas, también en tu hogar, tú no estás usando ropa, sácala. Y, el, y, el, y es una tarea que también estoy haciendo yo te lo digo, no me da vergüenza de decirlo, no me quita autoridad en decirlo, pero son cosas que uno a veces uno guarda un pantalón ¿no te pasa eso que tú has guardado un pantalón, de pronto una falda de pronto una prenda y no la has sacado porque tú dices que la vas a utilizar, pero no la utilizas nos pasa a todos en el nombre poderoso de Jesucristo, y son cosas que realmente necesitamos sacarla y necesitamos donarla si tú piensas que están buenas condiciones para donarla gloria a Dios pero desafortunadamente gracias por las donaciones pero hay gente que dona cosas rotas y tú crees que Dios te daría algo roto a ti no, Dios te daría algo bueno algo que tú valores y es por eso que por medio una vez más no es para hacer, eh, hacernos sentir mejor no eh, por medio de la fundación eh, hacemos lo máximo para sacar, dar una sonrisa Yo, eh, hay un eh, slogan que usamos también en la fundación que dice que la, la sonrisa es el lenguaje que todo mundo, eh, eh, que todo mundo uh, usamos esas sonrisas es maravillosas de un niño y que te por ejemplo en mi caso soy alto eh, y que esos pequeños te vayan jaloneando el pantalón oh, y te digan eh, eh, hermano, pastor o con los otros líderes que me han comentado eh, puedo llevarme a un mercado puedo tomar otra prenda y uno diga sí, sí, claro, porque no tengo nada que comer o no tengo nada que vestir uno, a uno le destrozas el corazón entonces mis hermanos de Cristo en la gloria, querido oyente ese, esa casa que es tu reflejo desde hoy vas a comenzar a limpiarla desde hoy que no sé, si tú dejas, eh, no sé, el desorden, desde hoy vas a comenzar a, a limpiarla. Porque como le digo, y lo comparto con mi esposa y con muchos hermanos, nuestro hogar es el templo de Dios. ¿Cómo tú tendrías el templo de Dios? O cuando vas a, la, a tu templo, vas a, a tu iglesia. Limpio, ¿cierto? Así debe ser tu casa. Ese templo sagrado. Ese templo donde no todo el mundo entra. Ese templo, cuando el Señor te direcciona que todo esté limpio, porque es donde Él te ha puesto. Una vez más, no puede ser una gran casa, un gran apartamento, puede ser una alcoba que estés rentando Pero dice: esa alcoba es el templo del Señor, donde tú duermes, donde tú comes, donde tú oras, le oras al Señor, donde tú compartes las, las, esas lágrimas de felicidad, de tristeza. Esos momentos con el Señor. Ese es el templo del Señor. Esos momentos privados donde el Señor te ha tenido, son esos momentos que el Señor está diciendo, ordena tu casa, ordena tu te mi templo, porque es donde te he puesto. De pronto, donde tú vives, hay más gente que no conoce al Señor. Y por medio de, de, de tu cuarto, va a decir, ese es un cristiano, esa es una cristiana, ese es un hijo de Dios, ordenado, limpio. No deja mugre. Y, y, y es bonito porque se siente y abre la puerta. Hay un olor fragante porque se siente la presencia de Dios. Y más encima con tus frutos seremos conocidos y con tu presencia, tu manera de hablar, tu manera de comportarte. Ahí muestra ese reflejo grande y poderoso en el nombre poderoso de Jesucristo. Si ve como maravilloso es el Señor de un tema que se llama tu casa es tu reflejo. Mira, y más hemos hablado un versículo. Y falta programa. Ya llevamos 15 minutos y son 60 minutos. 60 minutos que el Señor quiere hablar a lo más profundo de tu corazón. 60 minutos que el Señor está diciendo en Proverbios 24.3. Con sabiduría se edificará la casa y la prudencia se afirmará. No lo dice el Señor. Esa prudencia que... Esa sabiduría, esa prudencia que te da el Señor para ordenar tu casa, para ser limpio. Pero tú dices, no tengo... Eh, unas no sé hermano pero búscate la forma no justifiques si tienes dos platos si tienes una cama o un colchón que ese colchón sea impecable que donde vive sea digno por fuera se puede ver mejor dicho horrible pero por cuando entren, digan wow esto es, esto es un, este es un hogar del señor cuando vamos a los futuros aquí en Bogotá, Colombia entramos a sus hogares te lo digo el orden a pesar que viven no a pesar, sino los bendecidos que son que su piso es de, de barro eh, pero esos hogares son limpios hogares que realmente uno dice, Dios mío cuando uno va en la capital uno entra a lugares que uno, uno dice y se dicen ser cristianos pero cuando uno va a los suburbios, gente que realmente aprecia lo que se le da. Es impresionante, mis hermanos cristianos en la gloria, querido oyente. No estoy aquí desmeritando a nadie, pero estoy hablando lo que el Señor me ha permitido ver me ha permitido, ver. me ha permitido realmente entender en el nombre poderoso de su nombre. Me ha permitido ver que gente organizada, gente humilde, vive en... Casas hechas de, de cartón, en tejado, tablas, pero son limpios. Porque es ese es el reflejo. Cuando uno entra, no les da per Entren. Pero se ve que así como son ellos en su, en su humilde casa, así son espiritualmente. Y lo reflejan porque por esos frutos ellos son conocidos y por esos frutos el Señor nos está enviando a esos lugares para decir como son en su casa, limpios y son espiritualmente, yo los bendigo con alimento, yo los bendigo con una prenda, yo los bendigo de una manera sobrenatural y a veces tú, tú dices, pero por qué Señor no me ha llegado la bendición pero Señor, por qué no me ha llegado tal cosa porque hay desorden en, la, en tu casa no únicamente en tu casa en tu hogar, sino en la parte espiritual realmente estás en oración y volvemos a eso. es que estamos en tiempos postreros mis hermanos estamos en la gloria. y como nos dice el proverbio es con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirma cuál es tu prudencia cuál es tu sabiduría para edificar ese hogar donde estás en el nombre poderoso de Jesucristo es que estoy comenzando gloria a Dios estás comenzando y has entrado en un buen, en un buen camino pero si te digo algo, habrá momentos altos y bajos, pero no te desanimes porque el Señor te está dando sabiduría, te está dando eh, esa prudencia. ¿Para qué? Para seguir estos caminos. El Señor dijo que no íbamos a tener, que sí a tener aflicciones, pero recuerda que Él ya venció el mundo en el nombre poderoso de Jesucristo. Santo eres, poderoso eres, Señor. Mi alma te alaba, te glorifica. Eh, esto es maravilloso hablar del Señor, mis hermanos cristianos en la gloria, querido oyente. Y es por eso que el Señor cada vez que uno habla del Señor, esto es maravilloso. Un saludo para Nehemías Jonathan Centeno Nogales. Eh, bendiciones de aquí de Bogotá, Colombia. No sé dónde los escribas, pero bendiciones y que el Señor te continúe bendiciendo y realmente sigue mostrando ese reflejo espiritual como lo has hecho hasta el momento en el nombre poderoso de Jesucristo. Eres grande, y eres poderoso, Señor. Mira aquí en Santiago 4.8, mira lo que nos dice... Santiago 4:8 acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Y mira lo que nos dice continuando este versículo: limpia vuestras manos, limpia vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purifica vuestros corazones. Te lo repito: acercaos a Dios y él se acercará a vosotros, limpia vuestras manos, o sea comencemos a hacer ese orden en nuestras casas que no, que, que no seas uno cuando hables delante de uno y detrás, mejor dicho seas un desorden con el chisme, con todas esas cosas con, con muchas cosas eh, en tu corazón mucho cuidado con eso eh, pecadores y vosotros de doble, de doble ánimo aquellos que tienen medio, medio arreglado esa, esa, ese reflejo esa casa mucho cuidado con eso en el nombre poderoso de Jesucristo purifica vuestros corazones mira, purifica, limpia, saca saca todo eso de pasado el Señor dice, ya paga el precio hace dos mil años pero a veces nosotros humanamente nos cuesta ¿cierto? nos cuesta dejar eso pero cada día yo digo Señor estoy aprendiendo y este proceso que hemos llevado de pandemia yo, yo siempre lo digo y lo comparto con muchos hermanos el que no ha aprendido esto durante la pandemia estamos graves el que no ha aprendido, el que reconozca a Jesucristo como su Señor, está grave, hasta nuestros propios familiares, uno les habla, les evangeliza, les, les dice de todo, pero como hijo el Señor hace poco el que quiere escuchar, escucha, el que no no escuche, porque realmente yo no puedo obligar a nadie, el Señor ha dado ese, lib ha dado ese libre albedrío y uno dice, ah, listo, Señor. Ya como que uno descarga. ¿Uno sigue orando por ellos? Claro que sí. Y uno va a seguir orando por ellos. Y uno va a decirse eh, a, a cada uno, limpia tu casa, muestra ese reflejo, limpia tu casa, limpia tu casa. yo pero en, un, en, esa oración, en esa oración, en esa oración, dale, dale, dale, dale, dale. Y como lo dijo, y lo, y lo he dicho en diferentes emisiones, el Señor me lo, me lo dijo a, a, hace tiempo, eh, así como alguien oró por ti, Ahora por ellos. Llegará su momento. Y se, como dice, toda, do, toda rodilla se doblará. Pero al, a, a, al mismo tiempo, en la, misma, en, el mismo, en, el, en la misma Biblia, en esta hermosa espada, como yo la llamo, en el Apocalipsis nos habla que hay muchos, aunque vean la presencia, no lo van a reconocer. Eso es triste. Y espero que tú no seas uno de ellos. Más bien seas esas personas que realmente quieran la unción del Señor, quieran que eh, el, Santo, el Santo Espíritu more en ti en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que tú debes alabarlo, darle la gloria, la honra y el poder a, a nuestro Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. No te canses de alabarlo, no te canses de exaltarlo, de darle la gloria y la honra y el poder a nuestro Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Pase lo que pase, hay, hay momentos que uno dice como lo digo vulgarmente, perdóname que uno quiere soltar la toalla pero son esos, esos momentos que debemos afianzarnos más a Cristo Jesús Él dice, yo sé tus aflicciones yo sé que eh, estás de pronto desesperado pero son momentos de silencio que yo estoy diciendo eh, estoy limpiando tu casa, estoy limpiando tu corazón te estoy procesando te estoy pasando por ese desierto. Te saqué de ese Egipto, te saqué de ese mundo. ¿Para qué? Para llevarte esa vida eterna a esa tierra prometida. A mi Hijo Cristo Jesucristo, eh, mi hijo Jesucristo. Y que esté lleno y que te esté rebosando del Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesucristo. Lo estás haciendo, tú dirás, eh, no estoy siendo fiel al 100%. Entonces comienza a, a desechar lo que no tú necesitas, porque eso es lo que te estás tan. Eh, te está, te está estancando, te está uh, llevando al próximo nivel llevando a que no llegues a, la, a, a esa gloria en gloria conmigo, tengo grandes promesas tengo grandes propósitos contigo pero a veces tú no me dejas yo te estoy diciendo, saca esto, saca aquello pero tú no has querido en el nombre poderoso mi Hijo Jesucristo yo, estoy, yo te estoy hablando tú me dices que yo no te hablo, has leído mi palabra últimamente tú dices no, pero tú me dices que eh, yo quiero escuchar tu voz lee mi palabra, te estoy hablando ahí pero no entiendo y como siempre lo hemos hablado aquí en Cristianos en la Gloria Radio aquí en Facebook Live, aquí en hablando con Jesús Podcast eh, el Señor nos habla por medio de su palabra ¿Qué palabra más perfecta que la, eh, que, que, que la Biblia el Señor habla y si tú no entiendes lo que el Señor te habló en ese día con, eh, compártelo con tu líder con tu pastor y si no tienes nos puedes escribir -E -pastoral, arroba, -E -pastoral, arroba, arroba, a y con la sabiduría del Señor que nos da te podemos ayudar, te podemos orientar en el nombre poderoso de Jesucristo por eso el Señor pone, te ha puesto instrumentos no hay excusas porque en el día de juicio no, el Señor no va a decir tú no vas a decir, no, a mí no me dijeron el señor te va a mostrar como una, una gran pantalla de, como de televisión, entonces mira te mandé a este, aquí este a, este, a aquello no pasa como este cuento que se eh, eh, estaba inundando esta ciudad, el señor envió un barco no, envió antes, sálgase porque se va a inundar envió un barco envió un helicóptero y envió otras cosas y el Señor, pues se murió porque se inundó todo. El Señor dijo: ¿Qué haces aquí? Estaba esperando que tú vinieras, Señor. Pero si yo te envié la ayuda, si ves por no escudriñar mi palabra, por no tener esa oración, por no tener ese ayuno, miren lo que pasa. Por no tener tu casa más, eh, a, eh, limpia, sino que estás un pie en el mundo y otro pie conmigo. Así no trabajo. Tú eres frío, caliente, no tibio. Te dice el Señor. Y sabemos lo que dice el Señor de los tibios, ¿cierto? Entonces, mis hermanos de cristianos en la gloria, ¿qué tienes que sacar de tu corazón? ¿Qué tienes que sacar de tu vida? No sé si eres, eh, de pronto ese pantalón puede ser una falta de perdón. De pronto esa falta puede ser como que algo te hicieron en el pasado y, queda, y quedó, uh, hay una cicatriz, claro que de pronto va a quedar esa cicatriz, como quedó nuestro Señor Jesucristo. Tiene sus, uh, sus, do, sus orificios en sus manos y sus, y sus pies, pero eso recuerda que Él pagó un precio grande y poderoso por ti, por mí, por, por cada uno de nosotros. Así que esa cicatriz representa también que, bueno, cometimos errores, pero el Señor la perdonó y Él pagó un precio. Y que cada día, o sea, miramos esto que a ti recordemos que el Señor sanó nuestras heridas, sanó muchas cosas en ti, en mí, en cada uno, en tu familia, en tu esposo, en tu esposa. ¿Para qué? Para ser cada día mejores, para que cada día podamos llenar, eh, eh, ser esa luz en las tinieblas que en el mundo. Que cada vez que le pongamos ese sazón a esos familiares realmente están diciendo, aquí como que hay sabor. Aquí, como que hay una tesura rica, se siente algo chévere, algo hermoso. Lo que cuando pongas esa sal, muy no está salado. Entonces, mis hermanos que estamos en la gloria, querido oyente, el Señor nos está diciendo: ¿Cómo, estás, cómo está tu casa? ¿Cómo está tu casa, iglesia? Cuando digo iglesia, no, soy, no estoy hablando de un lugar físico, estoy hablando de tu cuerpo de tu lugar donde tú vives, cómo está. La ordenas, la mantienes limpia, porque ese es tu fruto también. Yo eh, me, me acuerdo mis hermanos, y lo comparto, antes de conocer de, de Cristo, cuando yo estaba pequeño, eh, yo le decía a mi madre, no, cuando esté grande yo voy a tener alguien que me limpie la, uh, mi casa y, y, y yo voy a, co y voy a trabajar y no sé qué. Hoy en día me, ca eh, me como mis propias palabras. Yo soy el que limpio mi casa y la mantengo bonita. Con mi esposa la mantenemos hermosa. Porque es el, una vez más es el templo del Señor. Un lugar que nos ha dado el Señor eh, temporalmente donde vivir ¿para, para que lo honremos para que Él nos da ese refugio para ese refugio donde no, no, no nos cae lluvia nos, nos libra del frío eh, sea ese lugar donde tengamos esa intimidad ese lugar donde podamos tener esa oración ese lugar donde tú dices ahí se siente la presencia de Dios no únicamente cuando tú vas a, a la iglesia, al templo, sino en tu casa. Que cuando el Señor te diga, lleva a este hermano, lleva a esta persona a, a este lugar, o por alguna razón va alguien a ese, a, ese, a, esa, a ese cuarto, a ese apartamento, a esa casa, va a decir, ahí está la presencia de Dios. Se siente que aquí hay oración, se siente que aquí hay ayuno, se siente que aquí escrudiñan la palabra del Señor. Aleluya Señor Mi alma te alaba. Una palabra maravillosa que nos trae el Señor Grande eres Poderoso Señor Y, y siempre andré la gloria y la honra al Señor Nunca nunca nos cansemos Un salmo maravilloso Que nos trae el Señor Crea en mí oh Dios un corazón limpio Es lo que le pedimos al Señor Todos los días Y renueva un espíritu recto de, de, de, eh, Dentro de mí Por eso eh, Señor, créame un espíritu limpio todos los días, Señor comencemos a voltar, a, a desechar a lo que no nos sirve comienza, sale fuera en el Señor todo espíritu de amargura, todo espíritu de, de tristeza todo espíritu de de pronto que tengamos de mal genio o, o cosas del pasado, fuera en el nombre de Jesús el Señor está haciendo la obra y va a hacer la obra en ti ¿Lo crees? Yo sé que tú lo crees, porque Él te ha bendecido, porque pudiste abrir los ojos esta mañana. No sé si me estás viendo en directo o me estás escuchando en directo o en diferido, pero el Señor te ha dado la oportunidad de abrir los ojos, da, gracias al Señor. Si pudiste tomar un pocillo, un vaso de agua con un pan, dale gloria al Señor. Y yo siempre comparto esto, mis hermanos de algunos hermanos yo conocerán este, este, este testimonio. Antes de conocer, de conocer al Señor yo decía, yo comerme un arroz con huevo, eso es para pobres. Y lo decía tan, tan pedante en, esa, en ese tiempo, yo decía esos para pobres. Mejor dicho, me quería más que Dios. Pero hoy en día, ese arroz con huevo es lo más rico que uno puede comer. No me gusta comer todos los días arroz, pero cuando lo como, lo disfruto. En el nombre poderoso de Jesucristo. Mira cómo el Señor nos habla. Y hemos hablado y hemos nomás tocado tres versículos o cuatro. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está eh, que, que no debes acumular cosas innecesarias? ¿Cómo te saca todo aquello que no aporta nada en tu vida? De pronto lo que te dijeron en el pasado, ¿tú crees que te va a aportar? O la promesa que te dio ese, ese Dios vivo de poder, nuestro amado Jesús que te dijo, yo sanaré tu corazón, yo sanaré tu vida, yo sanaré tu hogar, yo sanaré tu esposa, tu esposo, tu familiar, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y haré cosas grandes, maravillosas, pero clama a mí, clama a mí y yo te responderé clama a mí, yo te de cosas grandes y que tú nunca has visto. Pero no podemos esperar sentados por esa fe que alguien vaya a golpear a nuestra casa y, y nos den de comer. No, hay que también que ser prudentes. ¿Tú ¿Estás siendo prudente? tú Estás diciendo, claro que sí. Y si no, comienza a hacerlo. Aquí no es de juzgarte, aquí es de decir, Despierta, levántate, levántate, mujer, levántate, varón, porque cosas grandes y poderosas vienen. Yo, una vez más, yo siempre hablo en lo espiritual, que lo, que lo maravilloso y lo primordial que uno debe ser, porque lo terrenal se queda. Yo estoy como compartiendo con un, con un pastor hablábamos que hasta con mi propia madre que esto es muy temporal y que debemos hacer tesoros para lo que viene, para la vida eterna ¿tú te quieres ir? yo me imagino que sí yo me quiero ir pero hay muchas personas que no han mirado la consecuencia de que al no tener esa casa limpia al tener todo, esa ansiedad, esa depresión, esa confusión, no te está haciendo bien, no te está haciendo ver bien a Jesucristo, a sus ojos, no estás dejando que tú escuches su voz. Y cuando tú lees la palabra, te estás enfocando como que, eh, voy a leer un versículo aquí, um, por ejemplo, en Cantares, eh, oh tú, que habitas en los, en los huertos, los compañeros escuchan tu voz, házmela oír. Tú estás pensando de pronto, se te vino pensar en comida, pensar en tus compañeros de trabajo o en bobadas. Y no estás realmente enfocándote en lo que el Señor te está hablando en, esa, en, ese, en ese versículo. Entonces, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido oyente, querido televidente, ¿Estamos haciendo la tarea? ¿Estás haciendo la tarea en el nombre poderoso de Jesucristo? Tú dirás, claro que sí que la estoy haciendo y si la estás haciendo, gloria a Dios. Como lo están haciendo muchas personas. Y mi gozo cuando una persona dice, yo estoy bendecido, uh, gloria a Dios. Está. Ponte contento cuando una persona se, se bendecida. Porque eso le, le gusta la, al Señor. La humildad cuando uno ve que una persona prospera. Cuando llegue tu tiempo, todo el mundo va a decir, mira, yo me gozo también. Cuando tú me bendecías, ahora yo te bendigo. Porque el Señor ha puesto en mi corazón. Porque tú te, tú te alegraste cuando mi casa era limpia. Y me y me diste unos, unos consejos otra vez como instrumento. Y ahora yo te bendigo. En el nombre poderoso, poderoso Jesucristo. Mira cómo, qué hermoso es nuestro Señor, ¿cierto? Qué maravilloso es nuestro Rey. Cosas que a veces nosotros las vemos lejanas, pero el Señor es impredecible, es maravilloso. No hay Dios como el de nosotros, y si tú estás comprometido y comprometida con, Dios, con nuestro amado Rey, te lo digo mi hermano y mi hermana, que cosas grandes vendrán. Estamos en momentos eh, postreros, vemos la maldad cada día se está incrementando, pero debemos de ser prudentes. Pero en mi caso, eh, trato de estar en esa comunión con el Señor lo máximo. Y soy prudente una vez más. Tampoco eh, voy a sacar el celular donde uno no puede, no puede sacarlo. Pero siento esa seguridad de que alguien me está cuidando. Y ese es Jesucristo Jesús, que ha enviado una corte celestial de ángeles y diciendo, protéjame a ese hijo, porque es fiel, es prudente. Tiene sus errores, claro que sí. Pero yo no miro sus errores, yo miro lo que poco que hace por, la, por el reino, caer almas, almas, leerla mi palabra, escrudiñarla. Es lo que el Señor te pide y que saque todo lo del pasado. ¿Qué tal el Señor haciendo como el padre de maldad? Cada momento poniéndote el dedo ahí. No, el Señor, dice de qué pecado estás hablando? Vamos adelante. No sé cómo te llames. Adelante, vamos Yo te amo Yo te amo demasiado Pero Padre, perdóname que Que cometí esto Ahora yo te pregunto ¿Qué pasaría si Si el Señor estuviera frente tuyo? ¿Qué le dirías? Estoy, estoy totalmente seguro Que no podría No podríamos hablar no podríamos decirle nada. Yo creo que saldrían lágrimas de nuestros ojos. Y, y uno, como que tratando de hablar, pero no pudiéramos. Y verlo lleno de, de sangre, con sus espinas. No, no me vuelvo aquí. No me estoy viendo trágico. Ni, ni estoy usando una... Sintiendo lástima, sino... ¿Qué pasaría? Viendo donde, donde clavaron eh, sus, los clavos en sus manos. A lo personal yo diría, Señor, eh, yo no puedo. Yo me quedaría sin palabra. Yo como que No merezco. No merecí que hubieras pagado ese precio. Pero lo hiciste. Lo diría en mi mente, pero no podría hablar. ¿Cómo está tu casa? ¿Está bien? Y tú dirás, pero es que a veces, a veces trato, trato de que mi casa esté mejor. Pero me, cu me cuesta, quiero regresar a lo del mundo. Quiero regresar porque me gusta verla desordenada. Pero recuerda que cuando salen sale uno, regresan siete más y más duros. No sé cuál es tu problema, si es la masturbación, la pornografía, la prostitución, el alcoholismo. No sé cuál sea tu problema, pero el Señor te está invitando hoy, iglesia, a que comiences a limpiar tu casa. A que esa ansiedad se va en el nombre poderoso de Jesús, esa depresión se va en el nombre poderoso de Jesucristo, esa depresión se va en el nombre poderoso de Jesucristo, por ese precio que Él pagó en ese maero, que resucitó, y te está diciendo, pagué el precio, yo he vencido al mundo, y por eso te tengo aquí, con un gran propósito, y ese propósito es grande, y maravilloso en el nombre poderoso de Jesucristo así como lo hizo contigo lo está haciendo conmigo y con otras personas más pero tienes, tenemos que creerle porque si no le creemos es la fe en creer en lo que no se ve y precisamente antes de comenzar eh, esta misión hablaba con mi esposa y decía, todo está aquí, en la mente Tú dejas entrar lo bueno Dejas entrar al Señor Cuando llegue al corazón Maravilloso Pero si dejas que esa casa comience a, a entrar Películas obscenas Todo un tiempo en una red social Viendo novelas todo el día no alimentándote el Señor por estas por esas lámparas ¿tú crees que esa casa estará limpia? ¿tú crees que ese apartamento como lo llames, como ese piso, como en España? ¿cómo estará iglesia en el nombre poderoso de Jesucristo? ¿estará bien? así que bájale a las redes sociales bájale a, a las novelas Bájale de ver esas películas violentas No debes de ver Si tú te quieres llenar del Espíritu Santo Algo que te digo Tú no deberías ver películas de terror Porque ese es un portal Para no llenarte del Espíritu Santo Porque alejas al Espíritu de Dios Y muchas películas más que eso es Para otro tema Que va a venir muy pronto ¿Qué puedes ver y qué no puedes ver? ¿Y qué aleja y qué acerca al Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo tú le das al Señor? ¿Tú invitas al Señor a tu casa? Tú dices, pues, lo di gracias en, el, en, el momento, en, en la hora de la comida, hablo con Él algunas veces, pero el resto no, estoy pensando en, el, en otras cosas. Una gran pregunta que nos hace el Espíritu Santo, ¿cuántas veces tú me invitas a tu hogar? ¿Cuántas veces tú me das gracias? ¿Tú, cuánto, tú, ¿Cuántas veces estás lleno de mi presencia? ¿Cuántas veces, mi hermano, mi hermana? Es por eso que el Señor te está invitando. Y el Señor nos lleva al Evangelio de Mateo, San, San Mateo, perdón. Uh, versículo 24, 46. Eh, versículo 24, versículo 46. Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Mira. Acabo de ponerles este este versículo del Señor. Qué hermoso, qué hermoso versículo. Dichoso el siervo aquí en cuando su Señor venga lo encuentra haciendo así. Qué hermoso que estuviera dando las buenas nuevas y nos fuimos. Y aquí que, que, que, que se quedaron. ¿Qué pasó? Se fue. Estábamos viendo y se fue o tú estuvieras viendo el, la emisión, o estuvieras con tu pastor, con tu líder, y me fui, los que estuvieran en, el, en los que no quisieron limpiar sus casas, se quedaron. Y ahí dijeron, ¿por qué no escucha a la hermana? ¿Por qué no, es, en ese cuarto había presencia de Dios y no me llené de esa presencia porque quise tener la, la masturbación, el alcoholismo? Mi ansiedad, mi miedo, mi depresión. No dejé que entrar a Cristo Jesús porque ya pagó ese precio. Y tú lo has hecho. Y nos fuimos en ese arrebatamiento. Porque te llenaste del Espíritu Santo. En el nombre poderoso Jesucristo. Tu compromiso cada día es de llenarte más de su presencia. Claro, algunos estarán diciendo, pero hay veces que siento esos bajonazos. Claro que sí, somos, somos mortales. Pero no eso es justificación. ¿Estamos cansados? Claro que sí, muchas veces. ¡Oh, Señor, dame fuerzas porque de, de aquí terminarán mis fuerzas, Señor! Y son los momentos de esa fuerza del Señor que nos da Y, y en esa oración, Señor, por favor... Te pido en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Que nos ayudes. Y es cuando llegan esas fuerzas del Señor y te alimentan y te llena de ese gozo. Pero tú llegas a veces que, humanamente, tú dices, no, no puedo más. Y es por eso que el Señor, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en el momento que tú nos estáis viendo no sé en qué parte del mundo por la gloria del Señor nos escuchan y nos ven en Latinoamérica, Norteamérica Europa, Asia para la gloria del Señor eh, el Señor tiene un gran propósito así como Tú vas a ser salvo o salva, el Señor te va, te va a usar como ese instrumento. Y una vez más, el Señor nos ha dado el libre albedrío, pero quiere utilizarnos como instrumento. El Señor no necesita ayuda, pero Él, Él quiere mostrar su gloria a través tuyo. De lo que decían, que tú no valías nada, claro que sí, tú vales mucho para el Señor, mi hermana, mi hermano. De pronto esta semana recibiste como uh, te dijeron algo malo. No, tú no eres eso. Tú vales más que eso. Tú vales más que un lijote de oro para el Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Tú eres precioso para Él. Si tú te miraras como el Señor te ama, tú dirías, no. Mira que cada día yo quedo más como un shock, como impresionado como el Señor lo ama a uno precisamente a, a, anoche recibí una noticia y yo dije Señor, yo no esperaba esto tan pronto tú miras, eso no, no, no le puedo compartir es, es personal, pero a recibirla, algo que yo esperaba hace años pero el Señor es perfecto maravilloso y yo sé que a ti también te ha pasado en el nombre poderoso de Jesucristo y eso lo pone en un gusto de que cada día más yo veo tu gloria, yo veo tu poder y como tu casa es tu reflejo una vez más la semana pasada vino una persona a una, una enfermera a nuestro hogar porque tenemos a nuestra suegra a, a mi suegra, perdón a, eh, mal de salud esta persona no más abrí la puerta y lo testifico no es para glorificarme yo es para glorificar al Señor al Rey de Reyes, Señor de Señores abrí la puerta y dijo este es un hogar cristiano ¿cierto? yo dije sí aleluya me emocioné. Se está haciendo las cosas correctas, Señor. Tu hogar está limpio. Nuestra casa cada día están más limpias en lo espiritual. Y se está sintiendo, y la gente está sintiendo tu presencia. Aleluya. ¿Falta? Claro que sí, Señor. Y yo siempre le digo a mis oraciones, Señor, sigue moldeando lo que hay que arreglar. Yo le digo, Señor, yo sé que Tú me hablas bonito. Yo sé que Tú me hablas bonito, Señor. Pero siempre espero, Señor, que Tú me digas que hay que arreglar, que hay que arreglar, porque necesito arreglar más, más, más, más, más. Y recordando siempre que Él siempre es amor, gracia y humildad. Y es por eso que yo le agradezco al Señor por haberme rescatado de lo más vil, lo más profundo de, de, de este mundo. Me sacó el alcohol de la calle y le doy la gloria y la honra al Señor Él es hermoso y yo sé que tú también le agradeces al Señor lo que ha hecho en, en tu vida de pronto fuiste abusada, abusado pero el Señor está comenzando a limpiar ese hogar está comenzando a limpiar tu corazón está comenzando a limpiar esa alma porque hablando metafóricamente Perdona lo que, voy a, lo, que voy a usar, lo que voy a decir, está poniendo ese cloros en ese manto que está manchado y ese cloros que está limpiando todo. Está limpiando y se está haciendo limpia porque tú le estás abriendo las puertas de tu corazón al Señor. Y el Señor es pureza, es claridad. Y el Señor te está perdonando en el nombre poderoso Jesucristo. Oh Padre celestial, Padre de la Gloria, yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre poderoso Jesucristo. Llénalos más de tu presencia, Padre amado, como tú me has llenado a mí, Señor. Sabemos que hay momentos, Señor, que decimos, Padre, ¿qué pasa? Pero muchas veces, Señor, nuestras casas no están ordenadas están llenas de cosas que no deberíamos tener no únicamente en lo espiritual sino también en lo en, en lo que vemos en lo que tocamos aquella cosa que no necesites sácala sácala en el nombre de Jesucristo cuando tú busques ya la próxima vez tus llaves, sepas dónde están tus llaves de tu apartamento, de tu carro. Que cuando tú busques algo, no te vayas, no no, no voy a comenzar esa ansiedad, esa depresión, sino digas, yo sé dónde está porque hay una organización en mi hogar. En el nombre poderoso de Jesucristo comencemos, yo, yo me pongo en la tarea también, porque hay cosas que hay que arreglar también en el nombre poderoso de Jesucristo vamos a sacar esas cosas que no necesitamos y ya a la venida de él, vamos a decir sacamos muchas cosas y nos fuimos con él porque él vio nuestra disposición, porque él vio lo que realmente que él significaba para nosotros, significaba todo, todo mis hermanos y como siempre lo, lo, lo hablamos, como eres en tu casa, eres en el templo, eres con los demás. En el nombre poderoso de Jesucristo. No lo que eres con los demás. En el templo eres otro, en la casa eres otro. O otra. Entonces, una reflexión muy grande. Y ya para ir terminando. Mira lo que en Hechos, capítulo 16, versículo del 30 y el 31. Mira lo que nos habla, que nos hablaba de los encarcelados de, en Filipos. Y sacándolo les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Más claro no lo dice la palabra, más claro no lo dice el Señor. Cree en Jesucristo como tu Señor y Salvador, comienza a limpiar tu hogar, no únicamente el espiritual, sino donde tú vives, va a haber una paz, va a haber una armonía, va, se va, pues, y, y ahí será el fruto, que eres tú, serás conocido por eso. Y todo el mundo va a decir, pero esta persona era desordenada, esta persona no era, mejor dicho, juiciosa. O a otros términos, no, no, no, por, no, era limpia. En el nombre poderoso de Jesucristo. Entonces, el compromiso no es conmigo, mis hermanos. El compromiso es con nuestro Rey. Siempre dándole esa gloria, esa honra y ese poder a Él. Yo nunca me voy a acreditar de nada. Siempre se lo... Eh, la, la honra y la, y la gloria siempre se la voy a dar a Él, mis hermanos. Descúcheme, Gloria. Nunca voy a acreditar de nada, porque el día que me acredite de algo, eh, perdemos el año. Un saludo también para Sunilda Correcha. Y ella nos dice que Dios hace la, hace la hora bien. Claro que sí. Una casa limpia donde la presencia de Dios habita, agra, ha, ha agradado y usa mi vida. Gloria a Dios. Mira, un oyente, una televidente, Sunilda Correcha, bendiciones. Mira, otra, un testimonio. El Señor cómo pone los instrumentos, el Señor cómo pone las cosas. Yo creo que terminé, terminamos con, con, ese, con lo que dijo ella, con su nilda. Una casa limpia donde la presencia de Dios habita agradado y es a mi vida. Y así es contigo. Es lo maravilloso y lo perfecto que puede hacer el Señor. ¿Cómo puedes hacerlo? Bueno, el compromiso debe, debe realmente comenzar desde ya. El compromiso desde ya, si no, si no lo has tenido. Y si sigues, no dejes. Van a haber momentos altos y bajos, como lo digo. Pero esos momentos bajos son los más hermosos, te lo digo, porque te están preparando para lo próximo. Ya no te, esa carga como la veías antes, ya no va a ser carga. Sino experiencia y madurez en Cristo Jesús en que ya sabes qué hacer, qué debes hacer lo principal doble la rodilla, a orar, y el Señor se va a encargar. Ese es el arma más poderosa, más poderosa que puede haber una oración, un ayuno, y unas y es la palabra armas letales para luchar en el nombre poderoso de Jesucristo. Bueno, mis hermanos, te invito a que demos una oración y agradecerle al Señor por todo lo que hace en nuestras vidas. Amado Señor, poderoso Rey, te queremos dar gloria y honra y poder, Señor. Te queremos agradecer por este momento, Señor. Te pedimos, pedimos por todas las personas que tengan esas casas desordenadas, Señor. Te quiero pedir, padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú seas limpiando tanto toda ansiedad, toda toda depresión, toda confusión, padre celestial. Que, que mis hermanos comiencen a trabajar y a limpiar toda parte física, toda parte espiritual, toda parte sentimental, toda parte en su parte, en esa parte laboral, social y familiar, Señor, que sus casas, Señor, no únicamente en su parte espiritual, sino en su parte física, Señor, también se vea reflejada, señora al saber comer, al saber comportarse, Padre Celestial, en el nombre poderoso Jesús, que sean eh, cuidando su, uh, sus cuerpos porque son templos del Espíritu Santo, Padre amado, en el nombre poderoso Jesucristo, amado Rey, poderoso Señor. Queremos darte gloria y honra y poder, Señor. Te pedimos por esta nación de Colombia, Señor. Esta casa colombiana, Señor, que te pedimos, Señor, que le des mucha sabiduría, Señor, a estos jóvenes, Señor. Vienen elecciones aquí en Colombia, Señor. Y te pedimos, Padre Celestial, que estos jóvenes tengan sabiduría realmente en quién escoger, Señor. No recolectar cosas que no sirven, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre de la gloria, te damos gloria y honra en el nombre de Jesús para tu gloria y tu honra, amén y amén. Bueno, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, eh, querido oyente televidente, eh, esta ha sido otra emisión más, aquí en Hablando con Jesús, podcast y siempre dándole la gloria y la honra y el poder a nuestro Señor. Eh, vamos a seguir con nuestras emisiones aquí en Cristianos en la Gloria Radio, puedes bajar la aplicación en, la, en nuestra aplicación de Play Store, por Cristianos en la Gloria, la puedes buscar así, y siempre dándole la gloria y el poder a nuestro Señor. Que Dios te continúe bendiciendo y Bendiciones, y nos veremos de un mediante en otra emisión aquí en Hablando con Jesús podcast. Escucha prédicos y entrevistas en Hablando con Jesús podcast.